Mejor. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Gringo? ¿Bien vos? Bien, bien, bien. Eh, qué linda la nota de, de los niños, ¿no? Que, con que, cáncer. Eh, la, hermoso la testimonio. Es que, hermoso bellísimo. testimonio, ¿no? Sí. Que se puede, ¿no? Que ha quedado impactado. Que se puede. Por se supuesto puede. que se puede. Hay que dar. Qué bueno. ¿Qué novedades? ¿Por dónde tenemos? Los redes? Tenemos eh, temitas bonitos, interesantes hoy día, gringo. Quisiera comentar con ustedes eh, eh, la cantidad, cómo ha crecido la cantidad de pagos QR en el país. Es, es, es interesantísimo cómo eh, eh, el volumen de pagos ha crecido en Bolivia. Tenemos un, uh, un 555% de incremento de, de, de los pagos eh, de en QR. Es facilísimo hacer los pagos en QR. ¿De no, ¿Cuándo a cuándo? 555. 555% eh, comparado con el 2021, el, do, el 2022. Correcto. Solamente las estadísticas de. 2023 las vamos a tener a fin ah. de año y, y serán muy, mucho mayores porque ahora pues, gringo puedes comprar con cuere, puedes comprar pan, puedes comprar 10 panes, puedes ir al mercado, comprarte un pollo, al supermercado, puedes comprar eh, entradas eh, para el fútbol, lo que tú quieras, lo que tú quieras y, y realmente quien, quienes se colocan a ese servicio, tanto los usuarios, como los quienes quieren eh, cobrar con ello, se benefician. Es hasta, hasta mucho más seguro, ¿no? Bien. Entonces, yo tengo aquí unos datos bonitos. El, el 2022, el 31, eh, han habido 31.1 millones de pagos solo en Bolivia. Un número enorme, ¿no? Y, ¿sabes? Sí, se han movido más de 2.267 millones de dólares en pagos en Bolivia. Es el, el, el número es increíble y, bueno, creo que es momento de que tanto los comerciantes como las personas que quieren... Eh, comprar algo, empiecen a utilizar este método porque es, es realmente muy seguro, es novedoso Esto ha crecido con el tema de la pandemia y, y bueno, eh, es hora de, de, de mudarse a la billetera móvil definitivamente Muy bien, interesante, qué datos, sí, ¿no? bonito, bonito Bien, buenísimo Sí, ¿qué tal si pasamos al siguiente Vamos, tema? Vamos, como usted mande ¿Qué querías hacer tú cuando eras Chiti, cuando eras guagua? Futbolista rico? Futbolista Jugador de fútbol, sí era mi sueño. ¿Y qué tal la hacías? ¿La hacías bien? Eh, tenía dos piernas izquierdas. Ah, entonces la hacías mal, como yo. Más o menos. Bueno, ¿sabes que Tenemos una, un cuadrito muy bonito que se ha viralizado hoy día en, en las redes sociales respecto de los trabajos más deseados. Y, y yo supongo que tú ya sabes cuáles son los trabajos más deseados. Este, este, esta lista ha sido viralizada hoy día. Eh, se ha hecho en base a las búsquedas que se han hecho en YouTube eh, entre, el 20, eh, entre mm, en octubre del 2021 y octubre del 2022. Y los trabajos más deseados en Latinoamérica gringo son ser YouTuber, ser influencer, eh, y ahí está toda la lista eh, que sigue, eh, empresario, escritor, lo que me parece muy bien, eh, tenemos emprendedor y abogado. ¿Qué opinas? Increíble lo que, lo que está ocurriendo en el mundo ahora, ¿no? Eh, eh, eh, a ver, te pregunto, ¿dices el número uno, youtuber? Sí, youtuber, YouTuber influencer ha, que básicamente... ¿qué hace, pueden... ¿Qué hace un youtuber? ¿Cuántas Uy. horas al día duerme un youtuber? Partamos por ahí. Eh, pienso que hay una confusión respecto al trabajo que hace esta gente. O sea, no se... los defiendas. Tú di, ¿cuántas no, horas trabaja un youtuber? Tú, eres, tú no deben, eres abogado. Deben trabajar unas ocho horas, gringo, pero el trabajo es distinto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Eh, no es lo mismo... O sea, a ver, perdón, trabajan 8 horas y descansan 16. Bueno, utilizarán algunas horas para comer, transportarse y pensar... ¿Cuál es el contenido que van a generar? Ah, hay que pensar. Yo siento... Para ser YouTube hay que pensar. ¿no? <risa> ese es un buen dato, eso es importante. Yo bueno, uno piensa las 24 horas del día, presumo. <risa> Quizás cuando duerme un poquito, descansa y, el cerebro. Y, y tal vez cuando duermes, eh, sí. también te imaginas qué es lo que puedes estar creando. ¿no? Sí. Eh, a ver, hay que tomar en cuenta una cosa. No es lo mismo lo que uno está viendo a través de la pantalla que lo que ocurre detrás. De acuerdo. Hay YouTubers muy famosos que hacen viajes no, a, a, a lugares muy de, lejanos de, de su destino, de sus países, y... Ellos no muestran todas las penurias, todo lo que tienen que, que, que claro, pasar para claro. llegar a sus destinos. Seguro. Muestran lo que en el, cuando están en el hotel, en el claro. avión, en la primera clase, etc. Pero no, hay que señor. ponerse a pensar lo que ocurre después. Aquí hay un problema. Yo no los defiendo a los youtubers, por supuesto. Claro. A mí me, me, me preocupa que los jóvenes de hoy quieran ser youtubers o influencers. Claro. Y yo digo, y los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los claro. periodistas... ¿Por qué? Porque... ¿Cuántos años hay que estudiar para ser youtuber? Yo creo que algunos meses nomás. ¿no? Ah, meses. Ahí está. Ahí ya empe... me, además... a... me empezó a gustar. <risa> bueno, ¿Y cuánta plata gana un youtuber? A ver, vamos así en general. Mira, hay el, de todo, obviamente. El ahí. otro día hemos hablado de Luisito Comunica. Sí. Y tú sabes ¿Cuánto que gana él, por eso? Es ejemplo? millonario. Pero él, él es uno entre cuantos que intentan y no llegan. Ah, esa es una estadística importantísima, ¿no? Eh, la verdad es que es uno en... Cien mil, probablemente. Ahí está. ¿no? Okay. Entonces, tampoco la tienen fácil. Yo creo que es mejor no. nomás a veces resignar las posibilidades como tú has resignado tu, tu sueño de ser futbolista sí. y dedicarse a algo que... Claro. Que, ...que sea un poco más realista, porque el que la hace, la hace, pero es un número pero, digamos, muy pequeño. Ver, en términos realistas, tú te has ido te has, te has al extremo de Luisito, que es un éxito rotundo. Un es éxito es rotundo. el Messi, digamos, aquí en América Latina. Pero digamos, hay también otros, no quiero dar nombres, obviamente, pero digo, por debajo de Messi hay un millón de jugadores... ...que están unos cerca y otros muy lejos de Messi. Digamos, un youtuber así, digamos, aquí en nuestro país, digamos, uno, sin mencionar... Eh, ...el mejor, digamos, o ahí un intermedio... ¿Hasta cuánto puede hacer de plata, digamos, mensualmente un youtuber en Bolivia? En términos reales. Yo creo que, no creo que más de 10 mil dólares al mes en sus mejores momentos. ¿Perdón? ¿no es cierto? ¿10 mil dólares al en mes? En sus mes, mejores listo? momentos. O sea, sí. se estudia poco y se gana 10 mil dólares al mes, yo me anoto. ¿Dónde hay que votar eh, eso? Pero ya tú eres ya una especie de youtuber, gringo. No, olvídate, sí. pero, No, yo creo dónde que. Están si, mis 10, yo creo que si tú empiezas a hacerlo, <risa> lo que pasa es que Internet te genera Devuélvame mucha plata. Me vuelvo a mis ¿no? 10 mil, no sé quién se eso, está quedando. Internet te genera mucha plata. Esa es otra cosa. Bueno. Hay que aprender cómo puedes generar tu dinero en Internet. De acuerdo. Ahí hay toda una ciencia por detrás. Hay especialistas. A ver, el youtuber aparece solo en la pantalla, pero hay muchísima gente que está detrás también apoyando, colaborando, monetizando. Está bien. Es toda una ciencia. Bien, Sin embargo, yo prefiero bueno. que nuestra gente, nuestros jóvenes, sigan soñando con ser médicos, astronauta, como era mi caso. Yo tampoco astronauta. he podido ser astronauta. Pero, pero sí, necesitamos médicos, necesitamos Buenísimo. ese tipo de profesiones. ¿Qué más tenemos? Sí. Mira, hoy día se ha, se ha viralizado una, un video de este gran defensor, jugador, de exjugador del Real Madrid, jugador hoy del, del Paris Saint-Germain, eh, Sergio Ramos. ¿Sí? Ha ganado todo Sergio Ramos, campeón mundial. Es un, un gran futbolista, realmente un gran futbolista, un tipo que ha nacido para esto, no como nosotros. Uh -huh. no Y ahí está el video. ¿Qué legal. pasó? Eh, bueno, eh, Ay. horrible lo que ha pasado hoy día. Malpupo, y las redes le han dado palo hoy día a Sergio Ramos. Es un fotógrafo muy, ahí que... Ahí están las noticias, ¿no? Eh, Sergio Ramos, ¿qué pasó? En el partido pierde el PSG 1-0 con el Bayern de Múnich. Eh, salen calientes los jugadores de, de, del PSG y se topa ahí el Sergio Ramos con, con los miembros de la prensa. Los, miembros, los fotógrafos están haciendo su trabajo y no lo están mirando precisamente a él. Lo tocan, Ramos se enoja, le da un codazo primero a uno, y después lo empuja de una manera muy agresiva a otro y eh, es suficiente. En este caso las redes gringo no te perdonan absolutamente nada porque tienes miles de cámaras filmándote al mismo tiempo. Y ahí está la agresión de, de Ramos a un trabajador de los medios de comunicación, Entonces, a un trabajador de la prensa. Está bien, no, de acuerdo, está, bien está, está mal, no la violencia no es buena, pero digo... Yo quisiera preguntarle a un delantero cómo lo trata Ramos cuando se acerca al área, ¿no? Ese es uno de los rudos, pues, ¿no? Olvídate. La patada más baja en el, en el cuello, creo yo, ¿no? Pero bueno, este no está dentro del este partido. Este empujoncito para mí, digamos, en términos futbolísticos, sería pues una caricia, ¿no? En el área, por ejemplo. Ramos, no sabes cómo te pega, ¿no? Bueno, en fin. Pero está, eso es pero un no, agravante. No, no justifica, no justifica. Eso es un agravante que no un futbolista bien. de la calidad de Sergio Ramos, que está entrenando todos los días... Se la agarre así con... Y este es el video, este es el video de, tomado ya desde una cámara, de, de, desde el público. Sí. Lo hemos rescatado. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Eso es lo que te quiero, te quiero mostrar. Lo hemos rescatado y nos hemos acordado que algo parecido ocurrió con el hombre más veloz del mundo, el jamaiquino Usain Bolt, ¿Ya? que eh, fue también eh, atropellado eh, por, por una cámara, en, en uno de los eventos olímpicos pero realmente la calidad con la que Usain responde claro. en un hecho parecido no, eh, eh, resulta absolutamente claro. diferente es que comparar, la, la... comparar Usain Bolt con Ramos es pues comparar el día y la noche. Educación ¿no? versus Ra Ra humildad. No, no, pero además Ramos viene pues de otra escuela, ¿no? Donde se, se raspa pues hermano, <risa> olvídate pero, Está bien, está pero bien. Pero con mayor bien. razón está pienso bien. que los, bueno, los de, futbolistas de, de élite No está bueno eso, no está bueno. No, no está pero bien. a ver el, el tema aquí es que las redes lo han destrozado hoy día y día, Ramos. Y hay un tuit, hay un tuit de sí. un especialista, de un español eh, que, que hace seguimiento, que tiene más de 200 mil, casi 200 mil seguidores en Twitter. Ajá. Lo tenemos preparado el tuit. ¿Qué quiero, dice que, el quiero, quiero, quiero que lo veas. Pero Ajá. realmente le da con todo. Y la línea, eh, la línea de, de, de pensamiento de todos los, los que han opinado respecto de este tema en redes es la misma, que que Ramos es un millonario consentido, porque además es uno de los jugadores que tiene la mayor fortuna de, de jugadores españoles en el mundo, que es un millonario consentido. Pero además Ramos, eh, gringo, tiene 13 millones de seguidores en TikTok. Tú sabes que esa es una red social para jóvenes especialmente. Y 56 millones de seguidores en Instagram. Y bueno, la gente se pregunta qué ejemplo nos está dando. Hay que el nivel de calidad de jugador que es Sergio Ramos tendría que ir en combinación con su calidad humana. Y es por eso que hoy día las redes no le han tenido perdón. Antes de entrar a este sector, nos hemos vuelto a fijar en la cuenta de Twitter de Ramos, con la esperanza de que iba a pedir disculpas. No lo ha hecho. Está bien. Bueno, Parte así son ti. las cosas. Digamos. Bien, dale. Están durmiendo ahorita en Europa. Esperemos esta mañana. Por ahí sale a decir algo. Bueno, pero ha tenido todo el día. Bueno, está bien. Está bien. Es verdad. Ya. No está bueno, no está bueno. Coincidimos, no está bueno. Sí, la violencia no nada. es buena ni, y, ni, ni nada, para y, nada. Y, y, y lo que me, yo quiero rescatar de esto es que cuando ocurren este tipo de eventos tienes mil ojos mirándote, que sí. te están grabando Así es. y luego las redes no te perdonan ¿no? Es, y, y, te, y te exponen en tus peores momentos. De acuerdo. ¿Con qué, ¿Con qué nos vamos? Mira, gringo, yo sé que esto te va a gustar a ti. a ver Tú la conoces a la señora Isabel Mebarak Ripoll. Eh, una, no la veo hace mucho tiempo. Una, pero... una, una empresaria exitosísima, ah, no, no madre de dos hijos, conocida en la farándula. No, ella no es. No es ella. Ella no es. <risa> no es ella, está claro. ¿Quién Isabel es? Mebarak Ripoll sí. es nada más y nada Camben, menos que Shakira. Saquen, saquen eso. es nada Ah, más y nada. Shakira, ¿verdad? Sí. Se llama así. Así tiene se razón. llama. Claro, tienes razón. Bueno, nadie la conoce así con sí. ese nombre. Pero Shakira otra vez está bajo los bajo el foco de los medios de comunicación, Ahora cualquier lo vas a defender. cosa, cualquier... Ya, ya me estoy dando no. cuenta de qué equipo es el Iván. <risa> lo ataca Piqué y lo defiende a... Lo ataca Ramos y lo defiende a Piqué, ¿no? ¿no? no. Está claro, tú eres hincha del Barcelona. Ya me di cuenta. Niégalo. Un... hincha del Tigre. No, no, pero no. ¿es hincha del Barcelona o del Real? a ver yo creo, yo creo que uno tiene que tener un solo equipo en su vida y ese equipo, en mi caso, es el Tigre. No me interesan más los equipos europeos. Y el otro día con esa polera azul y blaugrana que viniste de guerra. <risa> de, de, bueno, está bien, lo dejamos bueno, ahí. Bueno. bueno, ¿qué hizo Shakira? A ver, contame. Otra vez sacó un video, sí. esto es muy polémico, otra sí. vez tendencia mundial Shakira, sí. porque el video que sacó hoy día tiene 14 millones de visualizaciones, 2.4 millones de likes, ya. 31 mil comentarios, o sea, la danza de los millones de las cuentas de, de, de redes sociales de, de Shakira. Ya, pero mira, veremos el video que está, que está rodando en el, en el Fuertes Declaraciones de Shakira hoy día dedicándole esta canción según los miles, millones de usuarios de redes sociales a su ex Gerard Piqué. Ya. ¿Qué dice la canción? pues Además es una canción... Que, que ha sido parte de la banda sonora de Kill Bill, del famoso director Quentin Tarantino. Yeah. Una, una historia en la que una mujer termina asesinando a su expareja, ¿no es cierto? Yeah. ¿Qué dice la canción? Que en inglés es I might kill my ex, podría matar a mi ex. Y estos son los, los cortes de que hemos hecho de la, de, la, de la traducción de la canción. ya yeah. Shakira, ¿qué dice hoy día? Me sigues gustando a pesar de estar enojada. Yeah. Te fuerte, sí. dije fuertes declaraciones. Odio verte. Con odio verte con otra chica. Dale. Hace días atrás Piqué fue sorprendido en la calle con su Está nueva bien. pareja. Podría, ¿Podría matar? matar a mi ex. O sea Piqué. Así es. Y después qué más? Sigamos por favor. Bueno esas, aunque, aunque todavía, todavía lo amo. Bien. ¿no? Siguiente. Hay algo más? Me parece que hay una más. Bueno ya es fuerte. Pero, ¿no? pero bueno con, con esta. Odio, odio, odio verte con, con otra parece. chica. Así están las cosas en la vida... Podría, Podría. matar a mi ex. Ese es el, la... ese es el estribillo de la canción. Eh, así están las cosas en la vida de, de Shakira. Como vale. te digo, esto es tendencia mundial. Tiene millones y millones de visualizaciones. Prefiero estar en la cárcel que sola. mira. Eso. Durísimo, ¿no? Sí. Te había, ya te había advertido. Fuertes declaraciones. Pero bueno, eh, quiero mostrarte algunos mensajes que hemos extraído de la cuenta de, de Shakira, sí. de la cuenta de TikTok. Mira lo que le dice la gente. Bueno, es parte del proceso. Pronto Piqué será historia. Otro, por favor. Claramente está limpiando todo el salpique. Uh -huh. Otro usuario, ¿no? Ay, Dios, ya fue suficiente. Hay gente que ya no quiere ver esta novela, como se le ha llamado Pero alguna Que vez. ya no la vean, pues. Pero bueno, pero eso. uno está escroleando en el teléfono y a veces no le queda otra. Ah. Hay una dictadura de las redes sociales, no eh. es como en la televisión que puedes cambiarle, ¿no? <risa> bueno. bueno, déjenla tranquila, Shakira. Eh, bien, lo vamos a, lo vamos a charlar otro rato. se nos está yendo el tiempo. Vamos, Iván. vamos, vamos. Tenemos que cerrar con el último. Bueno, Pasó mira. una fotito ahí de contrabando, ahora sí lo vamos a poner, ¿no? Sí. Eh, tiene el, que lo... ver con una, con una figuraza, ¿no? Eh, la afamada actriz eh, con sangre boliviana, Raquel Welch, hoy de... Partió a los 82 años, dejó nuestro mundo y es tendencia en redes. Los medios de, de todo el mundo han hecho eco de, de esta noticia. Hija de un padre paseño, boliviano, muy conocida por eso en Bolivia y una estrella del cine de los 60. Hemos preparado aquí algunos, eh, algunos recortes de lo que la prensa eh, se ha hecho eco de este fallecimiento. Aquí podríamos pasarlo rápidamente para que veas que también esta noticia ha sido tendencia en las redes hoy día. ¿no? Correcto. Yo quiero, eh, quiero cerrar, me parece muy importante, porque este es eh, mi material preferido de hoy, el que vamos a presentar ahora. Es muy cortito. Es un video que, que se ha hecho viral hoy día, que ha, que, ha, que ha sido publicado por la corresponsal de Telesur en Turquía. Un video muy cortito, que realmente este tipo de cosas gringo nos devuelven la esperanza en la humanidad. Veamos el video, por favor. Es, es absolutamente emocionante. Estamos hablando de un rescatista chino que se está dando el abrazo con un militar turco en la zona de, del terremoto en Turquía. Y quiero que veas esta imagen, a ver si vamos a poder poner el video otra vez. Pero mira ese abrazo, mira ese abrazo. Mira las lágrimas del militar turco. Absolutamente emocionante. Es muy grave lo que está pasando en Turquía. Dos hombres que probablemente no hablan el mismo idioma, que vienen de culturas diferentes, que son de razas diferentes, se fusionan en un abrazo porque, bueno, así la humanidad es como también se une en este tipo de casos que son absolutamente lamentables. Sí. Quería terminar eh, el sector con este viejito gringo, me parece muy bonito. Y, bueno, volvemos mañana con más eh, información de esta. Este mundo maravilloso de las redes e internet. Sí, sí. Quiero agradecerles a todos por por, a todos por su amabilidad y a ti también. Muchísimas gracias a ti, Iván. Nos vemos mañana en el mundo paralelo. Es de donde viven este tipo o suceden este tipo de situaciones. Nosotros que somos más normalitos nos vamos a ir a una pausa. ¿sí? Venimos enseguida, no se vayan. <risa> Muy normal.